Antes de dar inicio a la sesión inaugural de la quinta cumbre de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se acercó al jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, para saludarlo. En estas fotos que dieron la vuelta al mundo, observamos cómo ambos mandatarios estrecharon por primera vez sus manos, lo que fue calificado como un histórico saludo. Aunque la cumbre tenía una agenda propia de discusión, la mayor atención estuvo centrada en estos encuentros ya que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos tocaron el punto más álgido durante la administración Bush. En este primer encuentro, Barack Obama expresó su agradecimiento al líder venezolano, mientras que el presidente Chávez le comunicó su deseo para que las relaciones entre ambas naciones cambien, como punto de partida para un nuevo diálogo entre el norte y el sur. Un segundo encuentro se produce el día sábado. Minutos antes de comenzar el encuentro entre UNASUR y el presidente norteamericano, el mandatario venezolano se acercó a Obama para hacer la entrega de un obsequio. Un libro extraordinario que a mí me ayudó cuando era muy joven a entender mejor América Latina. El primer mandatario nacional hizo entrega del libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, como un signo de amistad con el nuevo mandatario estadounidense. Luego de ocho años de ásperas relaciones entre ambas naciones. Con Obama hemos comenzado a conversar y ya de hecho pues es un inicio, un buen inicio. Creo que, creo que hemos comenzado con, bueno, con buenos pasos. Un tercer encuentro entre ambos mandatarios se produce. Con imágenes exclusivas venezolanas de televisión muestra cuando el presidente Obama se acerca al jefe de Estado venezolano para despedirse. Y bromeó comparándolo con Ofra Winfrey la presentadora más famosa de Estados Unidos, al decirle que todo lo que anuncia lo vende. El comentario responde a que se dispararon las ventas del libro en fracción de horas en Estados Unidos, luego que el mandatario venezolano se lo obsequiara a su homólogo Obama. Seguidamente el presidente Obama solicitó una conversación informal, pero más privada, que se extendió por unos cinco minutos. Incluso nos apartamos a conversar allí unos minutos antes de comenzar la reunión. Conversamos de algunos temas y solo ambos ratificamos una voluntad, una voluntad de iniciar lo que ha comenzado. Aunque para unos esta serie de encuentros entre los presidentes Chávez y Obama es calificado como positivo, pues abre un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, incluso para la región. El expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mick Wingrich, ...criticó el acercamiento del presidente Barack Obama hacia Venezuela y Cuba... ...y los consideró como una señal de debilidad... ...y es que para este republicano Estados Unidos tiene que estar por encima de los otros países... ...en una relación desigual... ...durante la quinta cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago... ...Obama reiteró su voluntad de establecer una nueva alianza entre iguales... ...con los países de la región... ...por su parte los líderes que no suscribieron el documento final de la cumbre esperan que la disposición del mandatario estadounidense se lleve a la práctica, que no quede en simples palabras. Consecuencia del sistema de gobierno que existe en este país del norte, donde una cosa es la que quiere el presidente estadounidense y otra muy distinta es la que puede hacer. Eleni Rivas, La Noticia.